Hola, hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Yadira. Para las personas que todavía no han visto alguno de mis videos, y en esta ocasión les quiero traer un video eh, rápido para que eh, no se les haga tan, tan largo. Y simplemente es para hablar de dos productos que a mí me gustan mucho y que me han servido para desmaquillarme y para limpieza facial, básicamente. Eh, los productos que eh, de los que les quiero hacer esta reseña es primeramente de este que se llama cómo se llama <ríe> es un aceite limpiador para rostro de skin therapy oil y es de la marca Palmer's cocoa butter formula así obviamente pues este ya me lo terminé eh, y quiero decirles que esta es la segunda botella que uso ya me había acabado una botella anteriormente y bueno esta es la segunda me gusta muchísimo y eh, lo que yo hago con estos dos productos es eh, justamente para desmaquillarme y para limpieza facial es decir cuando me maquillo primero uso este producto que de hecho viene en, como en un aceite, bueno ahorita es como un poquito, como que se ve más acuoso, pero es realmente la consistencia en aceite y te lo aplicas en seco. Con las manos húmedas te eh, aplicas como uno o dos, eh, uno o dos, eh, no sé cómo se dice, pumps. Y eh, bueno ya te lo revuelves y con la cara seca pues ya nada más te pasas el aceite y se remueve bastante bien. Una cosa que me agrada bastante es que no hace espuma. Eh, no sé si ustedes sabrán que la espuma es bastante abrasiva para la piel, sobre todo la piel de la cara. Entonces el hecho de que no haga espuma y que aún así te limpie el rostro de maquillaje e impurezas, pues es algo bastante bueno porque te limpia sin eh, ser tan abrasivo con la piel. Entonces eso mantiene el buen estado de, pues, de tu piel, ¿ok? Y bueno, yo lo que yo hago es justamente esto, cuando me maquillo primero uso este producto y si no me maquillo pues nada más uso este producto y ya. ok. Entonces cuando me maquillo voy a usar primero este y después este que igual también es un limpiador para rostro pero también remueve demasiado bien el maquillaje. Todo esto siendo bastante suave con la piel del rostro, de hecho este tiene un pH creo que de 5, 5 punto y algo. Eh, esto es muy bueno porque el pH eh, para los productos es muy importante, sobre todo para los productos de limpieza de la cara es muy importante. Porque si el pH es demasiado alto, eh, pues te llega a maltratar lo que es tu piel. Sobre todo la barrera de la piel o te la llega a resecar demasiado. Entonces este producto está súper bien porque te hace una limpieza bastante profunda. Y siendo demasiado suave con el rostro. Entonces este es de la marca Eucerin y se llama Dermatoclean Hyaluronic. Eh, es bastante bueno, creo que me costó como unos 300, 300 y tantos. No sé si 290 y algo. Eh, pero pues la verdad sí te dura bastante, de hecho eh, yo lo único que hago las únicas veces durante el día que uso estos productos es en la noche porque en el día solamente me lavo la cara pues con agua sola ya sin usar absolutamente ningún otro eh, producto de limpieza facial ¿okay? entonces eh, bueno pues este es el video rápido que les quería compartir Igual, eh, pues si tienen ustedes alguna duda, me pueden dejar abajo en los comentarios. Y yo con mucho gusto se la resuelvo, ¿ok? Bye.